Bueno, actualmente la verdad es que como estamos viviendo una época excepcional informativamente hablando y por razones lógicas, ¿no? por el tema de, de la crisis sanitaria y todas las derivadas, eh, bueno, pues tanto sociales como, como económicas que, que está teniendo, diría que en estos momentos, eh, eh, bueno, en general es difícil en, entrar en, en medios de comunicación. Eh, tradicionales con, con algún otra, otro tema que no esté relacionado con la situación eh, COVID. ¿no? Esto es una coyuntura puntual eh, que esperemos ¿no? que, bueno, que esto ya, la situación sanitaria poquito a poco vaya mejor y en la medida que vayamos saliendo pues, podamos retomar eh, como esa actividad más cotidiana. ¿no? Eh, yo diría que en términos generales en, en Euskadi los, los medios de comunicación al final no dejan de ser un reflejo de la sociedad eh, y, y bueno considero que somos una sociedad bastante solidaria y por lo tanto eh, yo diría que, que en términos generales siempre hay cabida ¿no? eh, porque siempre hay espacios eh, o bien especializados dentro de los medios de comunicación generalistas o bien cuando la actualidad informativa está, está centrada en, en temáticas sociales, yo considero que sí sí que, de, de, en términos generales, eh, las organizaciones del tercer sector somos fuente a consultar por, por los medios. Y, y además mmm, creo que hay bastantes espacios, tanto en radios, eh, como en, en prensa, sobre todo escrita, ¿no? como más, más especializados, donde podemos tener una, los temas que tratamos pueden tener una entrada relativamente eh, fácil. Yo creo que también depende mucho, ¿no? porque las organizaciones del tercer sector eh, tenemos, eh, bueno, pues... Eh, Estamos especializadas en temáticas súper diversas, ¿no? entonces también dependerá de la temática en cuestión que, que estemos tratando en este momento en la organización o, o, la, o la general que, que tratemos. Algunas tendrán eh, por, por una cuestión de, de actualidad eh, constante, tendrán una entrada mejor en una agenda informativa diaria que otras que pueden tener que necesitar un pequeño empujón. ¿no? Pero eh, yo sí que considero que esa relación siempre ha sido buena. Quizá, eh, yo como periodista también, eh, que he trabajado anteriormente en medios y, y ahora mismo trabajo en, en la comunicación de, de C.A.R. Euskadi desde hace ya unos años, lo que sí he observado es un poco desde el, desde el interior de las organizaciones como que hay mucho respeto ¿no? hacia los medios de comunicación, hacia cómo se va a tratar eh, las temáticas, las cuestiones que queremos transformar en nuestras organizaciones en, en los medios de comunicación. Puede estar basado ¿no? en, en malas experiencias que, que se hayan tenido, eh, no digo que no, pero muchas veces eh, he constatado que puede ser cierto hasta desconocimiento. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que poco a poco, también con la entrada de cada vez más, entiendo, a través de personal voluntario o remunerado, de, de personas especializadas en, en cuestiones de comunicación en las organizaciones, yo creo que ese, ese miedo ¿no? se, va, se va un poco transformando también y viendo que, que tenemos que tener, o sea, que nos necesitamos ¿no? un poco las, las unas a las otras. Tanto los medios nos, nos necesitan a las organizaciones porque somos esas fuentes expertas que necesitan, somos muchas veces puente. Eh, con, con los testimonios que necesitan, ¿no? para, para contar esas cifras que a veces se quedan, pues eh, son, son, son bastante frías, ¿no? pues con, con, con el rostro humano, poner ese rostro humano, pues somos ese puente, entonces nos necesitamos, nosotras también eh, desde las organizaciones necesitamos entrar en, en agenda mediática para, para entrar a ese público un poquito más eh, masivo, ¿no?, ese público que no tenemos... Eh, a priori sensibilizado y que nos interesa que reciba nuestros mensajes.